¿Cómo saludo yo? Eso mismo me preguntaste en el tag de, de WhatsApp y no supo ¿Cómo saludo yo? No, no, sé. Te di. Hola. <ríe> ¿Cómo están, amigas? Pues el día de hoy les tenemos un video bastante especial. Vamos a tratar un tema, pues bastante controversial, no solo para este país. Sino pues para nuestro país vecino, jefe, amo y señor que es Estados Unidos Donald Trump acaba de tomar posesión de la presidencia de los Estados Unidos de América Lo cual pues es una noticia un poquito triste para la mayoría de habitantes de esta nación La cual es México y diversas partes de Latinoamérica ¿Y por qué? Creo que no es necesario que yo se los explique Pero les voy a retomar un poquito para aquellos tontos que pues empiezan a adentrar un poquito en esto de la política, de la polémica Y pues el tren Donald Trump planea construir durante su presidencia un muro fronterizo, un muro el cual va a impedir que los mexicanos se brinquen de manera ilegal hacia su país Y pues bueno, la verdad es que nosotros apoyamos con todas nuestras ganas al señor Donald Trump, ¿sí o no chicos? Sí, a huevo y usted por a huevo. Queremos no solo darle la bienvenida al, al, a la presidencia de un país de este continente que es América, sino pues al... se podría decir al subgobierno de este país que es México, ya que pues como saben, directamente Estados Unidos influye a las decisiones de nuestro país, de toda Latinoamérica, inclusive casi de todo el mundo, siendo la nación más eh, poderosa e importante y nuestro vecino más cercano. También está Guatemala, ¿no? pero Guatemala, ¿sí? Guatemala ¿qué? O sea, qué. Nada que ver. Nada bien? que ver, o sea, estás hablando de Estados Unidos. ¿Qué no, Guatemala, Guatemala. ya era libre? ¿Y por qué nosotros pensamos que Donald Trump es la mejor opción para, para gobernar Estados Unidos? Sabe ganar dinero. Sabe ganar dinero, es una persona inteligente, es una persona de negocios. Es una persona que no se deja intimidar por nadie, o sea, dícese un país entero que son los mexicanos, dícese Hillary Clinton, dícese Barack Obama, dícese cualquier cosa... Problemas. Cobra impuestos. Persona no, No, no, no, no, no. es que quiero. No, no, no, no o sea, lo va va, mutando, entonces. Va, lo va a voltear. Es una persona que no se deja intimidar ante nadie. Por lo tanto, al ser Estados Unidos una nación bastante vulnerable. Pues sí, países tercermundistas como lo son Siria, Irak, México y Cuba, pues creo que si sí, una persona con esa determinación es necesario que esté ahí. Y sé que muchos de los mexicanos están indignadísimos por lo que piensa Donald Trump de pues de nosotros, ahora sí que sin excluirnos, porque pues también somos mexicanos. Sé que muchos estaríamos indignados o están indignados, pero la mera verdad es que no, o sea, yo creo que todo lo que ha dicho de nosotros es neta o no. Dijo claramente, "The Mexicans are eh, rateros." <risa> Yeah. ¿Y qué hacen los mexicanos? Alguien normal diría, ¿no? Pues si nos está diciendo rateros, vamos a mostrarle que no somos rateros. ¿Qué pasa? Pues saqueamos Electra, ¿no? Qué chido, ¿no? <risa> perroncísimo <risa> mexicano. ¡Gasolina! Donald Trump es una persona sumamente inteligente Tanto que dice No, yo quiero, no quiero mis empresas En paisuchos mediocres como México Yo las quiero en mi país Yo quiero a Ford allá, yo quiero a Chevrolet allá Yo quiero a todas mis empresas De mi lado del muro No los quiero allá con los, con los Frijoleros, con los violadores Con los asaltantes Y ustedes pensarán, pensarán ahí en su Mente retrógrada de mexicano Latino, no estos Vatos pues ya se dejaron vender por por, por Donald Trump para que pues hablara chido De él, ya no sé Les, les mandó un, una cosa gringa Chida, dólares, cosas así Pero no, no, no, no Donald Trump no nos gana con algo tanto, Tan corrompible como lo es el dinero Él nos gana a nosotros con sus propuestas Con sus ideas, con esa mente Con su manera de, de negociar, de ser chido no A final de cuentas creo que eso es lo importante En un presidente, ¿Quién quiere un presidente negro? Nadie, ¿Quién quiere un presidente guapo? Y joven ¡Nadie! Necesitamos un presidente rubio, un presidente pues ya de edad avanzada Que sepa, que sea sabio, que ya haya vivido de todo, con todo y con todas ¿Para qué? Pues para gobernar la nación más importante del mundo ¿Qué importa el si reconfigura el Tratado de Libre Comercio entre Canadá, Estados Unidos y México? ¿Y si nos viene a fregar a todos nosotros? Nos no, ¡No, no, no, no! Lo que nos importa es que Estados Unidos sea grande de nuevo ¿Y por qué dirán ustedes? O sea, van a decir, eh, que no te importa lo que está pasando en México, que no te importa tu país, ahí es donde vives. Pues no me importa, es un país pequeño y feo. Por eso amamos precisamente a Rusia, a, a España, Inglaterra, a Italia, Estados Unidos. Y yo neta estoy sumamente enojado por lo que está pasando en mi país. Claro que estoy preocupado, sin embargo, es tanta mi preocupación que es a ti mexicano que te digo, ya no seas estúpido. No seas huevón, párate de la mesa y haz algo por tu país Claro que nos merecemos todo lo que se nos dice, todo lo que se nos hace y todo lo que se nos va a hacer ¿Por qué? Porque somos el perfecto ejemplo de conejillos de indias Hacemos exactamente lo que los grandes gobiernos quieren que hagamos Pensamos y creemos lo que ellos quieren Ay, Me van a decir, oye eso no es cierto, ya eh, tenemos tanto acceso a la información Que eso no va a pasar y eso no ha pasado Somos una sociedad muy libre, muy independiente, etcétera, etcétera Somos mexicanos, somos chidos, somos luchones Y que pues es chida pero no, no me van a dejar mentir que cuando vinieron los españoles a conquistar nuestras ciudades como Tenochtitlán ¿Qué hicimos? Pues dijimos, ah no, pues grande, los veneramos y pues nos impusieron una religión Nos impusieron una cultura, nos impusieron un sistema económico, nos impusieron un sistema de habla, nos impusieron todo Ay, pero eso fue antes, ya evolucionamos, ya hay internet, ya tenemos acceso a la información Pero ¿qué hacen con eso? En lugar de usarla para informarse, para hacer neta una revolución eh, idealitaria, lo que hacemos es viralizar cosas como Rubí, como Lady Goon, como Fernán <ríe> Salvador crear nuevas eh, fuentes de oportunidad para otros ciudadanos de pues, nuestro país México. ¿Qué hacemos? Nos quedamos a ver el Partido de la América, el clásico América Chivas, o no sé, una novela, La Rosa de Guadalupe, Ventaneando, cosas así que pues. Ustedes nos dirán, no se nos está imponiendo Una manera de pensar hasta la fecha Desde que llegaron los españoles A conquistarnos Pues yo creo que eres tonto Mexicano, en resumen, Donald Trump Muchísimas felicidades desde aquí de México San Luis Potosí te mandamos Un fuerte abrazo y sabemos que lo vas a hacer De una manera extraordinaria Llévate nuestro petróleo si quieres ¿Por qué? Porque no lo merecemos No lo sabemos usar Regrésanos a todos los mexicanos pues Para que nos hagamos acá pelotas Entre todos, nos, nos masacremos eh, Saquemos entre todos nosotros pues No hay bronca, tú mándalos Nos vamos a divertir muchísimo Mientras ustedes, llévense nuestros recursos Llévense todo, no hay bronca Estados Unidos porque Estados Unidos será grande otra vez Y tenemos mierda en la cabeza Y tenemos caca en la cabeza No olvides seguirnos en Facebook, en Twitter y en Instagram Los links te los vamos a estar dejando aquí abajo En la descripción <risa> para que pues también le des una leída Y por si sabes, si eres mexicano No sé si sepas leer Pero pues ahí hazle el esfuerzo Está en español, no en inglés Igual no leen, no leen, les pones ahí, no leen Yo me despido, yo soy Husky, te amo y... Bye Córtale, váyanse a su casa, órale